Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Para el día de hoy tenemos la lección número 67. El amor me creó a semejanza de sí mismo. La idea de hoy es una afirmación exacta y cabal de lo que eres. Por eso es por lo que eres la luz del mundo. Por eso es por lo que Dios te designó como el salvador del mundo. Por eso es por lo que el Hijo de Dios apela a ti para su salvación. Él se salva por razón de lo que tú eres. Hoy haremos todo lo posible por llegar a esta verdad acerca de ti y por darnos cuenta de plenamente, aunque solo sea, por un momento, de que es verdad. Durante la sesión de práctica más larga, pensaremos en tu realidad, y en su naturaleza completamente inalterada e inalterable. Comenzaremos repitiendo esta verdad acerca de ti, el amor me creó a semejanza de sí mismo, y luego pasamos unos minutos añadiendo algunos pensamientos afines, tales como La santidad me creó santo, La bondad me creó bondadoso, La asistencia me creó servicial, La perfección me creó perfecto. Cualquier atributo que esté de acuerdo con la definición que Dios tiene de sí mismo es apropiado. Hoy estamos tratando de enmendar tu definición de Dios y de reemplazarla por la suya. También estamos tratando de recalcar el hecho de que tú formas parte de su definición de sí mismo. Una vez que hayas reflexionado sobre varios de estos pensamientos afines a la idea de hoy, trata durante un breve intervalo preparatorio de vaciar tu mente de todo pensamiento, de ir más allá de todas las imágenes y conceptos que tienes de ti mismo hasta llegar a la verdad en ti. Si el amor te creó a semejanza de su propio ser, ese ser tiene que estar en ti. Y tiene que estar en alguna parte de tu mente donde tú lo puedas encontrar tal vez te resulte necesario repetir la idea de hoy de vez en cuando a fin de reemplazar aquellos pensamientos que te distraigan puede que también descubras que aún esto no es suficiente y que necesitas seguir añadiendo otros pensamientos relacionados con la verdad acerca de ti sin embargo tal vez puedas superar todo eso y valiéndote del intervalo en el que tu mente está libre de pensamientos, quizá puedas llegar a la conciencia de una luz resplandeciente en la cual te reconoces a ti mismo tal como el amor te creó. Confía en que hoy harás mucho por acercarte a esa conciencia, tanto si sientes que has tenido éxito como si no. Hoy te resultará especialmente beneficioso practicar la idea del día tan a menudo como puedas. Necesitas oír la verdad acerca de ti tan a menudo como sea posible debido a que tu mente está tan ocupada con falsas imágenes de sí misma. Sería sumamente beneficioso que te recordaras cuatro o cinco veces por hora, o incluso más, si fuese posible, que el amor te creó a semejanza de sí mismo. Oye en esto la verdad acerca de ti. Trata de darte cuenta durante las sesiones de práctica más cortas de que no es tu diminuta y solitaria voz la que te dice esto. Se trata de la voz de Dios, recordándote al Padre y a tu ser. Se trata de de la voz de la verdad, sustituyendo todo lo que el ego te dice acerca de ti mismo con la simple verdad acerca del Hijo de Dios. Tú fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo. Y nos dice David, El amor me creó a semejanza de sí mismo. Al leer la sección 3 del capítulo 9 del texto llamada La Corrección del Error, nos damos cuenta de que la corrección del error la hace el Espíritu Santo y que no hay corrección al nivel del ego. El ego no corrige. La corrección es renunciar al ego. Es renunciar a la creencia en lo correcto ...y lo incorrecto, a la creencia en la forma, en las buenas acciones y en las malas acciones, la liberación de buenas personas y malas personas. La corrección del error está en la mente. Esto significa que tu hermano, tu hermana, siempre tienen razón, porque siendo hijos de Dios... Dios los creó perfectos. Ningún juicio sobre un hermano es real. Ningún juicio sobre uno mismo es real. El Espíritu Santo sabe que nada de lo que el ego hace significa nada. Así que hoy nos abrimos a esta corrección. La única forma en que podemos percibir el mundo desde una perspectiva sensata es liberando todos los pensamientos de tiempo y de espacio, todos los pensamientos sobre nuestros hermanos y hermanas, y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a la corrección del Espíritu Santo, a la verdad de nuestro ser. Y esta es la apertura a la conciencia de nuestra lección del día. El amor me creó a semejanza de sí mismo. La idea de hoy es una declaración completa y exacta de lo que eres. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Por eso eres la luz del mundo. Es por eso que Dios te nombró como el salvador del mundo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Así hoy podemos usar cualquier variación de esto para reconocer la verdad de nuestra identidad y sustituir cualquier palabra que venga a la mente para practicar con ella. Simplemente agrega algunos pensamientos relevantes a la lección de hoy. Por ejemplo, la eternidad me creó eterno. La alegría me creó alegre. La paz me creó pacífico. Cualquier pensamiento que venga a la mente. La felicidad me creó feliz. Estas hermosas ideas desharán todas las definiciones del ser, todas las definiciones de Dios, y permitirán que la realidad de Dios y el amor reemplacen todas las falsas definiciones. Hoy dejamos ir todas las imágenes pasadas, preconceptos sobre nosotros mismos, y nos abrimos a la verdad. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Deja que esta hermosa verdad reemplace todos los pensamientos que te distraen. Deja pasar todo lo que piensas que piensas del tiempo y del espacio. Y sumérgete profundamente en la luz radiante. Recuérdate como el amor te creó. Estás escuchando a la voz de Dios, la voz de la verdad, recordando, recordándote pacientemente lo que es real, lo que es para siempre verdad. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Amén.